Ser el rey de los piratas no significa ser el más fuerte físicamente, ni tampoco poseer poder sobre los demás o de habilidades extraordinarias. Ser el rey de los piratas implica tener una voluntad inquebrantable de poder vencer sin pelear o aunque otros crean que han ganado. Acabar más herido que tu rival o que este te mate no es una derrota si uno se ha mantenido fiel a sus principios, a sus sueños. Este título es tan perdurable como esta voluntad, pasando de una a otra persona con la resiliencia para superar todas las barreras del mundo. Se trata de una persona que no tiene miedo a llorar, pero que sonríe con la satisfacción de haber hecho lo correcto.